Yo soy Pau Morriza y este es un nuevo video. Hoy estoy con mi novio Samuel. <risa> Vamos a hacer el tag de nuestra primera vez. Así que, pues comencemos, papá. ¿Te acuerdas? Sí. ¿Cómo fue? ¿En qué sentido? cuando nos conocimos, o sea, cómo fue la primera vez que, que nos vimos, o sea, nuestro primer encuentro. Pues te perseguí, así como, <risa> como cualquier psicópata iba atrás de <risa> ti. Hacía <risa> a, a, ver, a ver qué hacías, a ver qué hacías, hasta que ya que íbamos, ya ibas un vas poquito lejos, ya este, te sentaste, me senté y me, se me llevó ahí un rato, es que llamaba, no llamaba, sin querer queriendo, te vale y te dije: ¿sabes Ay, qué? sí, sin sí, querer queriendo. Sabes que la meta me cagas. No es cierto, no fue pues, así. Ahí va, ¿no? Él, o sea, sí, me fue pues, siguiendo. Es que trabajábamos más o menos. O sea, nuestras oficinas estaban enfrente a frente. Y sí, me iba siguiendo, pero no me dijo ¡Ay, me cagas! <risa> Voy a seguirme para preguntarme mi nombre Pero sí, esa fue la primera vez que nos encontramos O sea, ya nos habíamos visto Pero esa fue la primera vez que nos encontramos Y no y me habló Yo tengo una versión, pero que yo estoy súper segura que es esa Pero no sé, a ver Samuel muy como la recuerda que yo, según yo, este, te, dije, te dije que si íbamos a echar una cerveza, o me dijiste, no me acuerdo. Si me dijiste es que salió la cerveza, ¿sale? Y si no me si no mal recuerdo, también iba mi hermano Benjamín, ¿sale? si no mal recuerdo, ¿sale? Y invitaste a tu amiga Lupita, ¿sale? Y, y pues simplemente, eh, que eras buena onda y rájale. Yo tengo otra versión en donde nuestra, como fue cuando nos tomamos la nuestra primera foto también, la uh -huh, verdad. ¿sí, no? Estábamos esperando mi camión porque bueno, no sé, ese día creo que habíamos salido de trabajar o algo así. Y nos fuimos a sentar y estábamos haciendo pues tiempo. Y estábamos sentados y te dije, ah sí, ya viene mi camión y nos despedimos. Y él me dio un beso aquí, así, a la mitad. Ese fue, según yo recuerdo, de César. Ay, si fuera eso, entonces, a este, cuando te hablé, ese mismo día te fui a dejar a tu camión. No es y cierto. Te, y te di el mismo beso y me dijiste, ¿me querías besar en la boca? Y te dije, pues claro. No es cierto, la primera vez que me hablaste, yo me fui porque bueno, tú te quedaste. Bueno, lo que sigue, de, después de esa vez, no sé cuál si es el día siguiente o a los dos días, que fui a dejar pues, fui, tu camión. Sí, pues fue esa vez no, la que yo recuerdo. La vez que tú hablas fue en San Francisco y la vez que yo hablo fue en el Boulevard y la 7 donde está el Oxo. Pues por eso. Ah, sí, bueno. Esa es la es es que yo recuerdo de nuestro primer beso en, ahí sobre el Boulevard y estábamos esperando mi camión. Ok, bueno, está bien. Ese fue, porque sí fue cuando yo le dije, ay, me querías robar un beso. Pero bueno, eso sí fue nuestro primer mes. En mi versión fue la que. Donde sí fuimos con tu hermano y fuimos con Lupita. ¿Qué pasó? <ríe> pues fuimos ahí sí, fuimos a. Ah, porque para esto también quería yo como que. Hacerla de Cupido y emparentar a Lupita con su hermano. Y nos fuimos a una cita doble para esto, pues, pues ya nos habíamos... Empezamos a salir nosotros dos, pero no era como que muy en serio, ¿no? Pero esa fue nuestra primera cita, y sí, nos fuimos a echar unas cervezas y todo. ¿O tú cuál ¿tú tienes de la primera cita? Pues sí, de hecho, de hecho sí era esa, la sabes que salimos en una cita doble. Una cita doble porque sí, de que tú querías, este... Que tu amiga pues se pudiera complicar nada ¿no? que pues, estaba dando pero a la mejor ahora no se aplicó la benza esa y falló no yo tampoco <risa> <risa> no la verdad no me acuerdo o así sea, si sí tengo una vaga idea de que hicimos tengo una vaga idea pero la verdad no no, no me acuerdo no, yo tampoco no acuerdo. la verdad es que no me acuerdo tengo la noción más o menos pero me acuerden, no te voy a recordar. ¿Cómo? Fue un día después de Navidad Me, me invitas al recalentado Ah, sí, cierto Cierto, muy muy cierto Esa fue la primera vez que me presentó con Yo estaba con pensando que iba a ser el año nuevo, pero no, es cierto No, es cierto. Bueno. Esa fue la primera vez que me presentó con sus papás Pues bueno, hasta aquí el video de hoy ¿Cómo te sentiste, bubu? <risa> <Bien>. <risa> Esperemos que les haya gustado Y eh, suscríbanse, denle like Compartan Y por aquí en algún lado de la pantalla Les vamos a dejar nuestras redes sociales Y eh, Pues ya, nos vemos en el siguiente video Bye